Hey. Bueno, hoy vamos a subir un tag. Tengo a María José a mi lado porque los tags me gusta hacerlos con ella. Y he decidido que vamos a hacer el tag de los favoritos. Esperamos al final del vídeo porque voy a retar a una amiga para que también repita ese tag. Así que nada, empezamos, ¿vale? Tag de los favoritos. Voy a hacer 18 preguntas que tenemos que contestar cada uno con lo favorito de él, ¿vale? Venga, primera pregunta: ¿cuál es tu película favorita? Yo lo tomo claro. Yo creo que Forrest Gump. Yo creo que Gladiato. Bueno, sí, Gladiato está bien. Yo, yo Forrest Gump me recuerda a mí un poco. <risa> no, por en serio. <risa> <risa> Siempre acabamos mal, ya verás. Bueno. ¿Autor o libro favorito? Yo lo tengo clarísimo. Yo, mi autor de libro, mi escritor favorito... Es Javier Sierra Porque he leído libros de él que Vamos, el, de el Guardián del Prado La Dama Azul, La Pirámide Inmortal La Cena Secreta Acojonante Yo estoy ahora con Elizabeth Benavent Uff el, el libro de Elizabeth Benavent no sé cómo está Pero la serie es una puta mierda Oye, vale, diga eso Bueno, era muy mala la ¿Y si serie? la gente no la ha visto? Bueno, Muy mala, que la vean sí, no la, serie no... la serie no la era pata Venga, el número favorito ¿El número favorito? Sí. Clarísimo. Vale, bueno, tú lo tienes clarísimo. El 13. Yo el 3. Tenemos un número favorito. Yo el 3, pero el 13, ¿por qué? Si es el número de la mala suerte, pues para ella es un número favorito. Me encanta el 13. El 7 también me gusta. Yo el 3 me gusta porque mmm, nació un 23 y acabo en 3. Yo creo que es por eso. Pero siempre me ha gustado. Y porque además, como yo de pequeño no pronunciaba la R... Siempre decía tres, tres, tres. Cuando aprendí a decir tres, pues me emocioné tanto que digo: Pues a partir de ahora, el número que peor del día va a ser mi número favorito, el número 3. ¿Has visto yo tú qué trece, cosas? sí, yo el 13. Siempre en mi casa todo el 13. El día de la semana favorito y más favorito. El día de la semana favorito para mí está claro. Yo creo que es el o sea, viernes. Yo el sábado. Yo creo que es el viernes. Pero es que el viernes algunas veces los hago trabajar Ya, mentones. bueno, pero yo creo que, que? Pero es como cuando llegas ya al final y te uff, sí, ya es viernes. Sí. viernes Y luego, el mes favorito, mmm, yo tengo dudas ahí, pero yo creo que uf, entre junio, que es el de mi cumpleaños, o... Yo julio o septiembre Me vale, cualquier mes de verano, me parece bueno La Comida favorita uf, Clarísimo ¿Cuál? Las croquetas yo voy a decir una cosa que a la gente se le va a revolver las tripas La lengua de ternera, guisada, me encanta Yo la he probado, está bueno Mi, mi abuela la hace que te mueres Y mi otra abuela también la hacía que te morías Y mi madre también la hace muy buena Pero vamos, sin duda Si está la, bien la hecha de Las croquetas bueno, Las <risa> croquetas de tu madre están muy buenas <risa> madre mía. A ver, venga, va Bebida favorita, ya que estamos con cosas Pero de comer Pero bebida de alcohol bebida normal Bebida normal, de todo, alcohol, normal Tú el agua, seguro, porque nada más que bebes agua. <risa> Puf, <risa> Puf, no lo sé. Yo... Pf, es que favorita. Yo si fuera el alcohol, yo... Mm, bueno, el alcohol -tonic. Sí, ahora mismo sí. Antes era el vodka. Yo era muy de vodka con naranja. Y luego de beber, me gusta mucho el vino también, pero... Mm. Pero, a ver, eh, no somos no de beber sé. mucho vino, pero sí que el fin de semana sí que nos bebemos siempre alguna botellita y tal. Somos de beber vino. Mm. Es una cosa que, que nos gusta. País o ciudad favorita. Yo, yo es que tengo, me coincide la ciudad con el país, Hijo, qué suerte. Roma, Italia. Ya, bueno, ¿qué? Eso es el paraíso, porque eso es, me atinchas a comer pasta, a comer pizza, que a mí me encanta. Y luego es pre, eh, Roma es precioso por, por comer la ciudad, de, sí. con, por toda su historia que tiene. ¿Tú tienes alguna ciudad? Casi favorita. Bueno, hombre, de, o, no sé, algo que quieras visitar o no sé, ¿se te ocurre alguno o no? No, es que todas las que viviste me ha gustado Bueno, pero alguna en especial, ninguna Am Hamburgo me sorprendió, vale. muy bonita ¿Y país que te gusta así en general, aunque no sea la ciudad, en general? Italia, Italia está chula. Italia, Italia. Italia, porque además que sorprende mucho a nosotros, yo creo también uh -huh. en el carácter y eso ¿Tú eres el favorito? Ninguno Cómo ve ninguno, bueno, Ya está la anti YouTube, ya salió el anti YouTube. Bueno a ver, yo tengo, mira, de co tengo muchos de cocina, me encanta el pirata pilopi y Cocina con carmen también me encanta, yo qué sé, luego Manuel de Llegavidios también me encanta, eh, yo qué sé, un montón de, de, de gente, yo qué sé, yo también me encanto. Sí. <risa> No, en serio, ninguno. Si tú ves videos también, a veces, ves esto de gimnasio y toda esa mierda. Que no vale pero para nada. Pero eso no es un video favorito, ni un youtuber favorito. No, youtuber, pero que lo hace y si lo ves muchas veces, al final, ¿no? No. Vale, anti-youtuber. Tenemos aquí la a primera... A no no anti-youtuber. Anti yo veo videos, pero no, no tengo ninguno favorito. De decir, Dios, a ver lo que sube ahora. Pues no. Canción favorita. <risa> Qué <jodía. risa> Tiene muchas, mujer. ¿Por eso? Yo creo que... Yo qué sé, es, es difícil, porque yo también tengo muchas, pero me gustaba mucho la de la de Barras de Bar, de Miguel Ríos y. Insurrección se llama esa canción. Me gustaba mucho. Y la de Feo Fuerte y Formal de Loquillo también me gusta bastante. porque me recuerda a mí. Yo es que depende. Yo es que es me muy flamenquilla. Yo tú, tengo la tú, de Color Esperanza que me gusta esa mucho. Esa está muy chula también. Y luego ya tengo la parte gitana que, ¿Que, que es, ahí que es... de Miguel Poveda a muerte no, o no, a... bueno ya está yo soy ya yo ya me cuesta un poquitillo más venga una más fácil personaje de Disney favorito uf yo estoy muy claro sí ya lo R sé romper Ralph porque es <risa> una porque pues mi mi me... Me iba a decir otro eh que Pumba también no Hércules Hércules también, pero a, claro, a ver, pero, mucho a pero yo Hércules me gustaba mucho, mm. sí, es mi película de Disney favorita Hércules. pero como personaje romperla sin duda, pues me recuerda a mí también, tú fíjate, yo soy un egocentrista, ¿eh? yo Todo soy lo van que <risas> no, tú tienes más, no, Del personaje De personaje tiene, tendrás alguno, claro, solo tendrás claro, no, uh, es que me gustan todos, bueno, pues ya está, pero bueno, todo todos, no, Blanca no me gusta. Pues ya está. Pues, el favorito, favorito, favorito, favorito. Yo es que antes era mucho de la Bella Durmiente. Me encantaba la Bella Durmiente. Yo creo que sí. Pero es creo que, que ahora que... Frozen. La Frozen es que lo, está, lo, lo peta. Sí. Asignatura favorita: en el cole o en la universidad. Que nosotros, aunque nos parezca, hemos ido a la universidad. A la matemática. Uf. Yo. El, el colegio las matemáticas. Yo la. La, la y horticultura y todo lo que tenía relación con entomología. Hombre, yo encantaba. la carrera de microbiología. Me encantaba. Y en el cole sí que me gustaba mucho la historia, la sí. geografía. Pero sí. se me daban me mejor las matemáticas. Las matemáticas, física y química. Eso es verdad. Ver, reality show favorito. Masterchef. Yo, Masterchef. Está claro. Sí, porque además este año es más reality show, parece más gran hermano que. Que Masterchef, pero posiblemente sea el único programa que veo de, co de participantes con eliminaciones y tal sí. que lo vemos entero. El resto, a mí, déjate de superviviente, déjate Nada. de dar a mi hermano, no. déjate eso, no me mola. Pero Masterchef sí me mola, lo veo como, como más didáctico, más útil, no sé. Y es divertido también, porque sí. es bastante divertido. Ah, otra, ¿color favorito? El rojo. Yo, mi color favorito de pequeño era el naranja, pero. ¿Estás obsesionado con naranja? Sí, yo creo que es el naranja. Me encanta el naranja. También sé, es algo que. A mí que el rojo me se... sienta bien. Yo, a mí me sienta bien todos los colores. Sí. Que puedes ver si va de gris. Bueno, pero voy de mentos, que llevo colorcillos ahí. Sí, Tampoco. Sí, sí, sí, sí. Pasa nada, ¿no? no. Venga, a ver, tienda favorita. ¿Tienda favorita? Tu tienda favorita. El mercado de la pobre comida. <risa> Seguro. Cualquiera donde haya comida, no. Yo mi tienda favorita. Te gusta mucho el tigre a ti. no es en Ikea, tíger. ahí te gusta mucho Ikea. Bueno, Ikea tampoco te creas. Eh, no, sí si me gusta. Me gusta, la galleta. Me gusta el Ikea no, no la parte me gusta de cocino. También te la chuchería Venga, otra pregunta. Famoso favorito. Famoso favorito. Paolo Futre. <risa> futbolista, vale, no? Un futbolista. ¿O ¿O eh? nah, famoso yo que sé, no sé. Yo tampoco soy mucho del famoseo Tampoco. Muchísimo. Pero alguien que me gustaría ver en persona, Cholo Simeone <risa> ¿Qué pasa? Un famoso. Sí, sí, sí. No, sí, Pues ya sí, está. Claro. Vale, venga. Sitio de internet favorito. No diga ninguna cosa guarra, ¿eh? que luego esto no, no a ver, No, en serio, YouTube, sin duda YouTube. ¿Qué, ¿Youtube? ¿Qué YouTube? YouTube es un sitio de internet ah, no, YouTube, YouTube sí. Sí. sí, yo YouTube veo, YouTube, a mí me gusta YouTube Sí, sí, YouTube veo todo, todo A ver, tú, todo ¿algún todo sitio bien. favorito de internet? ¿Algo que te guste de internet? Bueno, pues ya está No sé sí. Ni que qué novia más... Es que sitio ¿sí favorito de internet Pff. ¿Qué es lo que más ves de internet? ¿Amazon? ¿Un... No sé. Uh, no. Pues nada, no tiene Yo, sitio. No tiene, Instagram. como des cuenta, no soy tiene cosas. Instagram. Instagram, pues bueno, pues ya un sitio internet. Bueno, pues Instagram. Instagram, que está todo el día viendo ahí. Instagram está haciendo me tortura china todo el día. Me ponen las recetas de mira, mira qué tarta. Y, oh pues vamos a comprar una. No, pero es para que lo veas. <risa> Que es una cosa que no entiendo, ¿por qué la gente sube fotos a Instagram así? Fotos la... no, vídeos de cómo se hace. Sí, Mega pero, tarta. Si, a... te... ¿Eso de qué sirve? Que tú lo veas y que no lo hagas y no lo comas. No sirve de nada. Absolutamente de nada. Pues yo. Venga, última pregunta. ¿Ven? Animal favorito. Perro. Yo. Bueno, yo vale, vale la que soy un animal. Que yo no soy de una cacatúa. Yo mi animal favorito es el oso. ¡Ay, cómo ¿Pero por qué? No pero peludito? Yo no soy peludito No, no voy a hacer más tag contigo, ¿eh? Porque es que cada vez que lo si no hago... Te veo a otro Bueno, claro, claro. Es lo que hay Señores, es lo que hay aguanta esto Pero sí, bueno, en fin. sí Bueno Pues nada, que ya está el tag hecho, ¿vale? Ya conocéis un poquitillo más de... De nosotros <risa> Yo tengo cosas favoritas Ella tiene la mitad de favorito Y la mitad que no saben No, no, ahí... Preferencias y nada. Y quiero retar a este tag al canal de Dedica. a Esther así que nada, dejaré por ahí, no sé si por aquí o por aquí, dejaré para que os... aquí, ¿o por ahí? No, por ahí no, es por, por todos lados voy a poner. Voy a dejar aquí su canal y el mío por pues, si queréis suscribiros para más vídeos y que le des una visita y que le digas Oye, que te ha retado Jairo a que hagas el tag de los favoritos, a ver si lo hace. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, todos los domingos intentáis subir un nuevo vídeo. Si os gusta, darle like, compartir, suscribiros. Mira qué canal estoy poniendo hoy YouTube. Y que os queremos mucho. Uy, sí. Disfrutad.